Los pájaros ya no se oyen Pero sí se oyen gritos de personas En los años 80 Este bosque eh, Se consideraba que estaba maldito Y que había un fantasma es del Baskerville. Nosotros estamos llegando Así que hoy En Ya no juego más Los Forever Un juego supuestamente de terror Aquí estamos aparcados al lado de nuestro coche como vemos es octubre de 1986 y estamos aquí viendo a ver qué es lo que encontramos Bueno, por lo pronto se ven luces un parque infantil y aquí hay como fuego la distorsión que ven en la pantalla ¡Ah! yo qué es joder ya empezamos espérate que empieza a leer. Una familia. No lo entiendo. Vamos a ver. Así, sin saber de qué va, pues lo pasaremos peor, digo yo. Aquí hay una casa. Eh... Ostras, que lo del fantasma que dice puede ser verdad. Que por las noches aquí pasan cosas la puerta y lo primero que vemos son tres cadáveres, toma, oh Dios mío esto está jodido ¿qué ha pasado aquí? y hay una tele antigua con unas imágenes ahí terroríficas se ha visto ahí como unas caras o algo ah. aquí dice algo de la familia no sé qué es. casi mejor una, un bote o un envase de plástico, está lleno de gasolina ostras, pero esto que es, aquí había una matanza Ayoh, los sustos, los microsustos otro Uf. hay una sierra a ver, vamos por aquí. ¿Esto qué es? Es, es una cabeza humana. Brutal. Hay hacha y todo, pero ¿qué ha pasado? Ah. Hay bolsas de basura. Esto sale en muchos juegos de los que hay en el canal y aquí ¿qué hacemos? un walkie espero que funcione pero ahora no se oye nada ¿no lo podemos coger? creo que no no Bueno, pues estamos en un juego de primera persona. En el que. Aquí no nos dejan pasar. En el que, bueno, pues estamos. En el bosque ese que dice. Una autocaravana. No. Una caravana. La E apaga la luz. Vale. Vamos a ver aquí qué hay se ve distorsionado porque el juego se supone que es una cinta de vídeo que ha grabado el protagonista que soy yo y que luego la han encontrado, o sea que no creo que nos espere muy buen final y aquí hemos atravesado todo hemos hecho un Ghost hemos ha ido la luz y se ve corriendo a alguien. Se ve, no, se oye. Joder, los juegos de susto. Llevo algún tiempo sin grabarlos porque es que pegan auténticos sustos y, y, y. aquí te puede pegar un bombazo en la patata. Mucho se ríe y qué pasa. Ya para de correr. Pero ¿dónde estamos? ¿Qué, ah, qué pasa? No? No. quemando vivos dios qué grito en diciembre del 86 la policía la policía recibió una llamada anónima Uf, es que es muy largo todo estaba reducido a cenizas negras huesos de adultos de niños y un papel decía que todo se ha perdido para siempre tape error error de la cinta bueno, tiro del canal como pueden ver el juego es cortito eh, da algún susto pero no es nada del otro mundo eh, lo hay mejores en el canal yo lo valoraría pues con un 5 sobre 10 y seguro que ya no juego más porque es que ese es el final que tienen encuentran la cinta que nosotros hemos grabado encuentran la cinta y, y bueno pues se supone porque pues nos han matado nos han quemado vivos y nos han encontrado ceniza y la cámara y la cinta que hemos grabado el fantasma existe, me recuerda a la bruja de Blair, que por cierto tenemos un juego en el canal, lo dejaré al final, así que espero que les haya gustado el vídeo, a mí me ha dejado frío, así que chao y hasta la próxima. No olviden darle like si les gusta y miren que hay muchos más juegos en el canal, así que chao y hasta la próxima. le voy a dar. Si no te suscribes al canal, o le das un like.